Con todas. Estamos en la preparación de la Feria de la Ciencia y la Creatividad en la versante sección Pablo VI. Exposición de los trabajos de artística, tecnología, sociales, ética, religión, emprendimiento. Todas las áreas que van a participar, entre ellas ocho áreas. Estamos en este momento en la preparación. Estos son los trabajos que se van a exponer, ya están organizados en el auditorio, en un área específica, que es artística, y torre inclinada y no torre torcida. Sí. Me, regalo, ¿sí? ¿Me comentas este trabajo? ¿cómo, ¿En qué consiste? Sí. Estamos en este momento con el profesor Héctor León Gallego Lorza, profesor de Educación Artística del Bachillerato. Profesor, Buenos días. Buen día, hermano. Eh, en este momento, quisiéramos saber en eh, ¿cuál, cuál fue el sentido, la orientación que usted le dio a este trabajo que se va a exponer el día de hoy en la Feria de la Ciencia y la Creatividad 2013. Bien, en el segundo periodo hay, hay un, una actividad que se llama historieta, Narración y cuento. Entonces, cada uno escribe una historia sobre el amor y el desamor e historias de mi barrio. La debe narrar en público y luego él debe ilustrar la historia que escribió, diferenciando los diferentes planos cinematográficos. Por ejemplo, ahí tenemos un plano americano, aquí tenemos un plano americano, casi todos son plano americano. En este dibujo está trabajado tenuemente lo que es la perspectiva paralela. Aquí tenemos un, un plano medio americano, perdón, un plano medio. Un plano medio. Un plano medio igualmente en esta zona. Y aquí tenemos un, lo que se denomina un plano americano. Un escorzo. Un escorso, un escorso. Oh, americano, yo lo conozco como americano. ¿Y cuándo la cabeza atrás? No. Eh, así, cada alumno hace una actividad diferente donde debe ilustrar la historia que escribió durante todo el periodo. En eso consiste la actividad de hoy. Y la temática principal ha sido el amor y el amor también acá Y hay tres de mi barrio. Venga yo le muestro a aquellos Muy usted. Estos Lo hacemos en grado 10 y 11 Tiene que ver sobre Historia precolombina Exactamente eh, Son diseños precolombinos Yo les doy una muestra original Como este Este corresponde a un diseño indígena Del Valle del Cauca Y ellos deben inventar uno con base al patrón inicial. Entonces, en este lugar están las exposiciones de todo lo que son los diseños precolombinos hechos en uso. O sea, es una, no es una copia, es una creación a partir de un texto histórico, digámoslo así. Es, de nuestro es país. Es una creación a partir del patrón original, un diseño precolombino. Entonces, cada uno tiene la libertad de, de inventarse uno con base al primero. Sí. Ahí está la creación. Ahí está la creación de los muchachos. ¿Cómo vamos, cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos, por ejemplo, en este caso, eh, ustedes dan un círculo, ellos no se salen del círculo. ¿okay? ¿Se no, pueden salir o no se pueden salir? No, no, porque mira que este es la parte del volante o el uso. Aquí tiene un hueco, que es por donde va el palo puntudo, que forma parte de lo que es el uso. El uso es un instrumento eh, inventado en el Neolítico Es de los objetos Que formaron, formaron parte de la revolución del Neolítico Que es una especie de aguja de coser No, es un instrumento Un implemento inventado por los aborígenes Para hilar la lana de Oveco Entonces cuando era hilada A través del uso Ya la tenían hecha fibra Hilo para comenzar a tejer O sea con el uso Se hace el hilo se hace la tela Se hace el hilo y con la aguja la tela, ¿sí? y con la aguja comienzan a tejer punto por punto, dando origen a lo que hoy, hoy en día conocemos como las técnicas de las mochilas arhuacas, guayú, coquis, nasa, y pare de contar. Muchas gracias, profe. A la orden no me dice. Esta es una entrevista hoy, 24 de octubre de 2013, al profesor Héctor León gallego Lorza, a Héctor Hernán López López, el que entrevista. Muchas gracias, profe. Bien.